Bueno, muy agradecido a Federico por la invitación y a su equipo de trabajo del museo eh, y a todos ustedes por eh, poder compartir esta, esta presentación. Eh, el tema que me fue propuesto fue eh, el papel de las Fuerzas Armadas Argentinas en la ocupación imaginaria de la Patagonia, el Atlántico Sur y la Antártida. Lo voy a leer así, me atengo al tiempo. Si todo funciona bien son 27 minutos, Juan. En el marco de este primer Seminario Internacional de Historia Subatlántica, cuyo objetivo, perdón, sé que. Toqué, perdón. No, bien. En el marco de este primer Seminario Internacional de Historia Subatlántica, cuyo objetivo es insertar la historia de las Islas Malvinas en múltiples escalas de la historia regional del Atlántico Sur. Esta exposición sistematiza algunos resultados sustantivos alcanzados por diferentes investigaciones de las ciencias sociales y reflexiona acerca de la necesaria producción de un estudio histórico y etnográfico específico y a la vez comprensivo que tenga por objeto el papel de las Fuerzas Armadas Argentinas en la ocupación y en la construcción de imaginarios acerca de la Patagonia, el Atlántico Sur y la Antártida desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente. A tal efecto, en primer lugar, analizo dos interpretaciones divergentes, claramente diferenciadas, a partir de las cuales se comprende el mencionado rol de las Fuerzas Armadas. Una interpretación que las concibe como agencias civilizadoras, entre comillas, del Estado Nacional interviniendo en el proceso de ocupación y construcción del orden político y social y en su actualización permanente de la soberanía argentina en esos territorios y otra interpretación que las reconoce como agencias estatales represivas que hicieron valer por la fuerza los intereses de las clases dominantes o élites políticas dirigentes, inicialmente sobre sociedades indígenas y posteriormente sobre otros grupos sociales. Sin negar fundamentos fácticos a los argumentos y resultados sustentados por estas interpretaciones, buscaré indagar en sus particulares presupuestos, desiguales historias y en cómo contribuyeron a la producción de imaginarios sociales que informan las concepciones de sentido común acerca del tema de la ocupación por parte de las Fuerzas Armadas. De modo que me referiré primero a lo que podemos denominar como el, el imaginario de la ocupación. En segundo lugar... Procuro reconocer una pluralidad de formas de ocupación y modalidades de intervención de las Fuerzas Armadas en esos territorios. Por un lado, aquellas específicamente militares relacionadas con la defensa nacional, la seguridad internacional y, en ciertos periodos, el mantenimiento del orden interno. Por otro lado, funciones comprometidas con la exploración topográfica y elaboración de cartografía, el estudio y provisión de información hidrológica Ictícola y sobre la proyección de la plataforma continental, la convergencia y el apoyo a campañas de investigación de instituciones científicas universitarias, la participación en el desarrollo económico, social, regional, el cumplimiento de tareas de apoyo a las comunidades locales, estados provinciales y municipales y otras agencias del Estado Nacional, así como la intervención en situaciones de catástrofes naturales o antrópicas. Dos interpretaciones contrapuestas. Dos interpretaciones dicotómicas han sido y son invocadas de modo paradigmático para describir y analizar desde diferentes perspectivas académicas y políticas y aún para evaluar en términos socioculturales, ideológicos, políticos o éticos la participación de las Fuerzas Armadas en la ocupación y construcción de imaginarios pasados y presentes en los territorios sobre los que la Argentina ejerce o reclama su soberanía. Sabemos que los casos del continente antártico y las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur revisten sus singularidades. Se trata de dos interpretaciones cuyo núcleo de sentido fundamental gravita en torno de una desigual comprensión del papel desempeñado, más específicamente por el ejército argentino en la denominada campaña del desierto entre 1878 y 1885 y en sus inmediatas consecuencias políticas, socioeconómicas y culturales. Por un lado una interpretación sostenida por militares, políticos e intelectuales que erige principalmente al ejército, pero también a la armada, como institución estatal civilizadora que cumplió con tareas de exploración, conquista, ocupación y colonización, especialmente en la Patagonia, un territorio considerado como vacío, desde esta perspectiva, por carecer por entonces de sociedades que ejercieran formas de dominación política estatal sobre el mismo, o bien reconociéndolo como un territorio amenazado por la usurpación del vecino Estado de Chile. La figura política y obra intelectual de Stanislao Ceballos, en ese sentido, fue decisiva en la construcción de esta interpretación y en sus sucesivas actualizaciones. El gran protagonista en esta interpretación es el Estado, o los actores estatales, y el proyecto de nación de la generación del 80, su objetivo y realización trascendente. En esta interpretación se invoca el concepto de necesidad histórica, terminar con los malones y someter a los indígenas, conquistar territorios que pertenecían a la Argentina por herencia de España, evitar la ocupación y expoliación de los mismos por parte de Chile, asegurar las fronteras y el orden interno del país, incorporar tierras a la economía agropecuaria exportadora, contribuir a la consolidación del Estado Nacional, etc. Este enfoque ha sido institucionalmente reconocido por el Ejército, pero también sustentado por políticos, periodistas e historiadores en su comprensión positiva de la política diseñada y aplicada sobre las poblaciones originadas por el Estado argentino y el Ejército en particular en el último cuarto del siglo XIX. Entre los historiadores, aquellos relacionados con la Academia Nacional de Historia y quienes se reconocen como practicantes de la historia militar, muchas veces ellos mismos militares, han sostenido esta interpretación y contribuido a su desarrollo y divulgación por décadas. Asimismo, tópicos de ese imaginario civilizatorio han sido recuperados, recontextualizados y reproducidos a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI para ponderar no solo el aporte de las Fuerzas Armadas a la Defensa Nacional y la Seguridad Internacional de la Argentina, sino también su contribución al desarrollo económico-social de la Patagonia Isla Grande de Tierra del Fuego, así como para resaltar su labor de apoyo a las comunidades de esas regiones y a otras agencias del Estado Nacional, de los estados provinciales y municipales. Y también asegurando la presencia argentina permanente en el continente antártico desde que se instaló un observatorio meteorológico y magnético en 1904 en las Islas Lauris de las Orcadas del Sur. De modo que, para esta interpretación, las Fuerzas Armadas son instituciones positivamente asociadas en su historia y en la historia del país, no solo con la soberanía, la defensa nacional, la seguridad internacional y el orden político y social interno, sino también con intereses, valores esenciales de la Nación, como la civilización, el progreso, el desarrollo y el apoyo a la comunidad. Por otro lado, fundamentalmente desde la década de 1990, científicos sociales, particularmente historiadores, antropólogos y sociólogos, contribuyeron al desarrollo de otra interpretación desde ámbitos científicos como el CONICET y las universidades públicas. Una interpretación que no obstante tuvo antecedentes en las ideas y labor de periodistas y otros intelectuales que los precedieron, y que en ocasiones continúan ejerciendo una influencia tácita o explícita. Una referencia destacable le cabe en este sentido a Osvaldo Bayer, autor, entre otros trabajos, de la Patagonia Trágica, publicada en 1972-1974. En contrapartida con el énfasis estadocéntrico y su foco en los proyectos de las clases dominantes y dirigentes que concitan la atención de la anterior interpretación, esta sustenta un punto de vista que podríamos denominar como sociocéntrico, por, por sus protagonistas son grupos sociales subalternos, como las sociedades indígenas, los trabajadores asalariados, los pequeños campesinos o las mujeres cuestiona la visión civilizatoria, comprende a las sociedades indígenas antes y durante y después de la campaña del desierto en su diversidad y en sus especificidades socioculturales, políticas y económicas. Da cuenta de los fluidos intercambios, algunas veces conflictivos, en otros complementarios, que éstas mantuvieron con las sociedades criollas y sociedades de inmigrantes de ultramar, y de las fronteras permeables que configuraron las relaciones entre unas y otras, tanto en el periodo colonial como en el siglo XIX. Reconoce las experiencias indígenas de dominación, asimilación y exterminio a partir de las décadas de 1870 y 1880. Algunos de estos autores han servido del concepto de genocidio y campos de concentración para dar cuenta de la política y los dispositivos empleados por el Estado argentino y el ejército como su principal vector sobre las poblaciones originarias en el proceso de conquista y ocupación del territorio de la Pampa y la Patagonia. Algunas variantes de esta última interpretación afirman que las Fuerzas Armadas reproducen un patrón de relacionamiento permanente con las élites sociales y con los sectores subalternos, por el cual, por un lado, los militares voluntarios o involuntariamente, obran como instrumento coactivo al servicio de los intereses de las clases socioeconómicas dominantes y clases políticas dirigentes. Y por otro lado, asocian o establecen relaciones de continuidad necesarias entre las lógicas y prácticas represivas aplicadas por los militares sobre las sociedades indígenas en el siglo XIX, con la represión del ejército durante las protestas obreras en la denominada Patagonia Trágica en 1920-1921, el ejercicio del terrorismo de Estado en los años 1976-1983, en el asesinato y ocultamiento del cuerpo del soldado Marcarasco Arras con una unidad militar en Zapala en 1994, e incluso homologan el accional militar pasado con el de fuerzas de seguridad federales y provinciales en democracia, como se aprecia actualmente, agosto-septiembre de 2017, en denuncias por desaparición forzada de personas, suscitada contra Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad federal militarizada en el denominado caso Santiago Maldonado. Por último, en algunos de los autores expresivos de esta interpretación, es posible reconocer sus compromisos políticos y sociales explícitos con organizaciones étnico-políticas de los pueblos originarios, movimientos sociales y derechos humanos afines con las reivindicaciones de esas poblaciones. Contrariando estereotipos que presupone al Estado como impermeable a las demandas sociales de estos últimos grupos sociales, cabe señalar que esta interpretación a menudo informó desde 1984 hasta el presente los argumentos sustentados por dirigentes políticos nacionales y provinciales que reconocieron, se apropiaron y consagraron derechos de los pueblos originarios residentes en la Argentina en leyes provinciales y nacionales, así como en el articulado de la Constitución reformada de 1994. Desarrollo del tema, el papel de las Fuerzas Armadas en la ocupación. Desde la génesis y desarrollo de la Organización del Estado Nacional, el Ejército y la Armada Argentina participaron activamente en el proceso de ocupación y construcción de imaginarios acerca de la Patagonia, el Atlántico Sur y la Antártida. Ese proceso no se produjo de una sola vez ni como un despliegue homogéneo. Si la ocupación efectiva por parte del Estado argentino sobre la Pampa y Patagonia se concretó con la denominada campaña del desierto entre 1878 y 1885, no menos cierto es que otras campañas la antecedieron, que el ejército de línea y la marina de guerra previamente exploraron y ocuparon en forma parcial algunos espacios en esos territorios y sus litorales marítimos, y que las sociedades indígenas y criollas históricamente sostuvieron no sólo relaciones beligerantes entre sí, sino unas asignadas por permanentes intercambios socioeconómicos y culturales, alianzas con las facciones políticas y o estados provinciales y el Estado Nacional de los denominados indios amigos y los conflictos entre las propias sociedades indígenas. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, el ejército desarrolló modalidades de ocupación y asentamiento en el territorio patagónico, tanto en el litoral, en la meseta, como en la región cordillerana. En tanto que la Marina de Guerra, una vez dirimida con el presidente Julio Argentino Roca, la polémica entre quienes eran partidarios de una estrategia naval fluvial y una oceánica en favor de estos últimos, estuvo en condiciones de promover la proyección del Estado Nacional por todo el litoral patagónico, el sector antártico de la Isla Grande de Tierra del Fuego, el Atlántico Sur y desde fines del siglo XIX y principios del XX en el continente antártico. A lo largo del siglo XX, las unidades militares de todas las armas y especialidades del ejército fueron referencias indispensables en la afirmación efectiva de la soberanía nacional en la Patagonia, así como expresión del Estado en ese territorio y en relación con sus poblaciones. Los diferentes por límites fronterizos entre Argentina y Chile hasta la década de 1980, los abundantes y variados recursos naturales disponibles en ese extensísimo territorio muy desigualmente poblado, han sido invocados durante décadas como factores que determinaron el recurso al ejército como agencia estatal indispensable para contrarrestar la amenaza chilena y las potenciales pretensiones de otros estados y actores, incluso extracontinentales. Los conflictos con Chile tuvieron dos momentos de tensión decisivas. Uno en la coyuntura del cambio del siglo XIX al XX durante las presidencias de Julio Argentino Roca y de Federico Errazuriz y Echarren. Otro en el año 1978 con los gobiernos de facto de Jorge Rafael Videla y Augusto Pinochet, cuando las conducciones militares argentinas pusieron en marcha el denominado operativo Soberanía, que tenía por propósito inmediato una invasión al territorio continental de Chile, a efectos de forzar una negociación favorable a la Argentina en el diferente mantenido con el vecino país por la soberanía sobre las islas Picton, Nueva y Lennox pero las funciones efectivas de las Fuerzas Armadas Argentinas excedieron y exceden con mucho la defensa contra amenazas militares externas, pues contribuyeron y contribuyen con su presencia y misiones subsidiarias al desarrollo económico y social de las localidades en las que tienen su asiento y o influencia. Cabe recordar una experiencia singular en este sentido, cuál fue la de la gobernación militar de Comodoro Rivadavia entre 1944 y 1955 una jurisdicción político-administrativa creada con el fin de resguardar los recursos petrolíferos de la cuenca del Golfo de San Jorge. Tampoco debe omitirse que los requerimientos de la industria de la defensa incidieron en el desarrollo económico y social de la región. Por ejemplo, desde principios de la década de 1930, las necesidades y demandas de la fábrica militar de aviones y de la dirección de fabricaciones militares fueron claves, entre otras iniciativas, en la génesis del proyecto de producción de aluminio que resultó en la creación de la empresa Aluminio Argentino o Alvaro. Como reverso de lo dicho en el párrafo anterior, en la década de 1990 se produjo el cierre y la venta de empresas estatales de defensa como con, con consecuencias negativas no sólo para el sector, sino para los estados provinciales y municipales, comunidades y empresas que gravitaban en torno de las mismas. Además las iniciativas de reestructuración de las Fuerzas Armadas estimuladas y concretadas por motivos de ajustes presupuestarios y o por necesidades de readecuación del instrumento de la defensa nacional, encontraron una fuerte oposición en las comunidades locales y los estados provinciales y municipales patagónicos que resistieron al cierre, traslado y fusiones de unidades militares. Siempre recuerdo el caso de Las Lajas, provincia de Neuquén, como un ejemplo emblemático de esa lucha librada por diferentes comunidades del interior de la Argentina por conservar las unidades militares con asiento en las mismas y con ellas, retener al personal militar que residía, trabajaba y consumía sus salarios en dichas localidades. En aquellos años del gobierno del presidente Carlos Menem, los vecinos de Las Lajas se opusieron a que el Regimiento de Infantería de Montaña 21 fuera trasladado a la cercana localidad de Cobunco. Y en el marco de esa lucha, según me fuera contado, se concitó la unidad en la acción de actores sociales en apariencia tan dispares como el intendente, el cura y hasta un odontólogo comunista. En el curso del siglo pasado, a su vez, la Armada fue un vector decisivo del Estado Nacional cumpliendo misiones de exploración y patrullado del mar argentino y de proyección sobre el Atlántico Sur. Para ello inició en los albores de ese siglo la construcción de la base naval Puerto Belgrano para albergar la flota de mar. Simultánea y progresivamente fue garantizando su despliegue más hacia el sur con bases de menor porte y apostaderos que fueron asiento de unidades navales, aeronavales y de infantería y marina. Particular exclusividad tuvo y tiene el asiento y actividad de esta fuerza en la isla grande de Tierra del Fuego. En relación con la proyección de la Armada por el litoral marítimo y el Atlántico Sur, cabe señalar que entre las misiones subsidiarias de la Armada se destacan tres que tienen relación directa con nuestra temática. Las tareas marítimas, fluviales y de seguridad náutica, la búsqueda y salvamento marítimos y el apoyo a la actividad en la Antártida. Señalaremos además que a lo largo del siglo XX y hasta el presente, la Armada ha convergido o colaborado con tareas de exploración e investigación científica desarrolladas por las universidades nacionales y organismos científicos. En el pasado, con el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, el, Muse el Instituto de Biología Marina. En el presente, con el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, entre otros. Este patrón de articulación bien sucedido entre instituciones militares y científicas universitarias también ha sido propio en las campañas antárticas. Otro tanto puede decirse en relación con la experiencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Durante décadas el servicio de hidrografía naval, o servicio de hidrografía nacional, dependió de la Armada, el Instituto Geográfico Militar o Instituto Geográfico Nacional del Ejército. Ambos cumplieron indispensables tareas de relevamiento y exploración elaboración cartográfica, apoyo y desarrollo de conocimientos científicos y prestación de servicios a otras agencias estatales y a la sociedad, tanto a nivel regional como nacional. Además, la regulación y fiscalización aérea estaba bajo control de la Fuerza Aérea, hasta recientemente con la creación de la ANAC, la Agencia Nacional de Aviación Civil. Desde que la Fuerza Aérea se conformó en 1945 como una de las tres Fuerzas Armadas argentinas, proyectó el poder militar aeronáutico de la defensa nacional hacia la Patagonia y la Antártida. Su doctrina históricamente previó su accionar en el espacio aéreo y continental, sin embargo, en el, cu el curso de la guerra de Malvinas desarrolló exitosamente concepciones, capacidades y prácticas sui generis para intervenir en un conflicto aeronaval. Veamos a continuación el diseño actual de la Fuerza Aérea de Fuerza y Despliegue Territorial del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina en la Patagonia, Isla Grande de Tierra del Fuego. El Ejército posee la Brigada Mecanizada 9 en la provincia de Chubut y la Brigada Mecanizada 11 en la provincia de Santa Cruz, ambas pertenecientes a la División de Ejército 3 con comando en Bahía Blanca. La Brigada de Montaña 6 está desplegada en la provincia de Neuquén y depende de la División del Ejército 2 con comando en Córdoba. Por último, el comando de la Brigada 10 está situado en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. En esta última localidad y en Tuay se encuentran unidades de esta brigada que orgánicamente depende de la fuerza de despliegue rápido. La Armada posee el área naval marítima con comando en Mar del Plata, el área naval austral con comando en Ushuaia, la Fuerza Aérea, la Brigada Aérea Novena con comando en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y la base militar, aérea militar situada en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Cabe señalar que a lo largo, en lo, a lo largo del siglo XXI las unidades militares emplazadas en la Patagonia. Eh, Isla Grande de Tierra al Fuego, como en el resto del país, se encuentran con sus plantas de personal de cuadros oficiales y suboficiales y soldados voluntarios notablemente disminuidas, esqueléticas, con ciertas limitaciones en la disponibilidad de armamento, materiales y equipo y en consecuencia de enormes dificultades para cumplir con sus visiones operativas más indispensables. Esta situación es crítica no solo porque la Argentina no dispone actualmente de fuerzas armadas con capacidades disuasivas, efectivas para el cumplimiento de la misión principal que tienen asignadas por la defensa nacional y su reglamentación, sino que también se encuentran con problemas para complementar adecuadamente sus misiones subsidiarias. A pesar de estas devaluadas capacidades, las fuerzas armadas constituyen la Patagonia y la grande tierra fue una indiscutible referencia para actores institucionales, políticos, económicos, educativos, religiosos, etcétera, y más ampliamente para el conjunto de los miembros de las sociedades. Su enorme gravitación es insoslayable en, eh, en ciudades y pequeñas localidades como Santa Rosa, Otuay, en la provincia de La Pampa, Neuquén, Las Lajas, Cobunco, Primeros Pinos, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Esquel, Puerto Madre en Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Río Mayo en la provincia de Chubut, Puerto Deseado, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto de Santa Cruz, Río Negro, Rospente en la provincia de Santa Cruz, Río Grande y Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego. En la localidad de Comodoro Rivadavia se encuentra además el único liceo militar, el General Roca, dependiente del ejército, asentado en territorio patagónico. En suma. Una historia social y etnografía de las relaciones entre estos comandos, unidades militares y esas sociedades locales, provinciales, todavía está pendiente de ser producida por parte de las ciencias sociales. Su realización sería no solo un excelente prisma para comprender unos y otras en sus relaciones, sino también para reconocer las especies históricas que aquellas asumen en el contexto. En relación con esto último es importante indagar sobre el fenómeno, un fenómeno que a primera vista puede resultar paradojal. La fuerte presencia de las Fuerzas Armadas en las sociedades patagónicas no guarda correspondencia con el históricamente pequeño porcentaje de reclutamiento de oficiales, suboficiales, y desde que existe el sistema de soldados voluntarios que esas fuerzas tienen en, el, en esa región. Esta cuestión debería ser investigada con detenimiento, sopesando si ese porcentaje tiene relación con el total de la población patagónica en el conjunto de las regiones de la Argentina, si se debe a características del mercado de trabajo patagónico u otras causas. Asimismo, en diferentes momentos las tres Fuerzas Armadas Argentinas participaron y participan activamente en el diseño y aplicación de la política antártica. Salteo algunas cosas ahí voy apurando el paso. Las Islas Malvinas eh, y otras Islas del Atlántico Sur merecen una referencia especial. Es un hecho conocido que a lo largo del siglo XX las fuerzas armadas argentinas sostuvieron hipótesis de conflictos vecinales con Chile y Brasil e hipótesis de conflictos internas en la segunda mitad de ese siglo en el marco de la Guerra Fría. La usurpación de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido de Gran Bretaña en 1833 y la prolongación de su dominio colonial no supuso hipótesis de conflicto con aquella potencia, con la sola excepción de planes que habría desarrollado la Armada desde la década de 1950. En el escenario internacional, regional y nacional de la Guerra Fría, imaginar una rivalidad con los británicos, aliados estratégicos de Estados Unidos en la OTAN, parecía un hecho imposible. Sin embargo, algunos miembros de la conducción superior de la Armada, el almirante Anaya en particular, decidieron en tiempos del proceso de reorganización nacional concretar una estrategia militar y diplomática, ulteriormente reconocida como improvisada, destinada a recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, o cuanto menos producir un hecho político-militar que modificaba el status quo de las relaciones bilaterales Argentina-Reino Unido de Gran Bretaña. Sabemos que el resultado de aquella experiencia fue la guerra de Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que acabó en una derrota militar y un retroceso en el plano diplomático para la Argentina. Menos conocido es que antes de esa guerra, los militares mantenían conectadas las islas con el continente por vía aérea desde 1972, pues la empresa que ofrecía ese servicio, líneas aéreas del Estado o LADE, era administrada por la Fuerza Aérea. Como me comentara en una conversación un piloto argentino que, fue, que efectuó esa travesía, el servicio no solo permitía mejorar las relaciones con los británicos y en especial con los isleños, sino una módica oportunidad para producir inteligencia militar. Asimismo, la guerra de Malvinas, como fuera destacado por Federico Lorenz, adquirió particulares sentidos y experiencias durante la guerra y la posguerra en las perspectivas y experiencias de los habitantes patagónicos, especialmente, de aquellos residentes en las provincias de Chubut, Santa Cruz y en el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego. Otro tanto debe haber sucedido con la experiencia de la escalada del conflicto con Chile en 1978. Reflexiones finales. He comenzado esta exposición describiendo y analizando dos interpretaciones acerca del papel de las Fuerzas Armadas en la ocupación y construcción de imaginarios sobre la Patagonia, el Atlántico Sur y Antártida desde la segunda mitad del siglo XIX al presente. Sé que la densidad y amplitud del tema merece mucho más que esta sintética, discontinua y esquemática exposición. Pero en mi defensa voy a decir que no disponemos en la actualidad de un texto o de una obra que nos ofrezca una comprensión totalizadora sobre la cuestión. Había que empezar esbozando algunas ideas y volcarlas sobre el papel, cuanto menos iniciar la tarea y dar continuidad al debate. No soy un historiador especializado en la historia argentina del siglo XIX. Si bien sigo con interés el debate académico y político suscitado por el papel del ejército, en menor medida de la Marina de Guerra, en la exploración, conquista, ocupación y construcción de un imaginario sobre la Patagonia entre las décadas de 1870 y 1880 y sus ulteriores consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales. Mis investigaciones históricas y etnográficas tienen por objeto las Fuerzas Armadas y los militares argentinos en el siglo XX y XXI. No obstante ello, he intentado exponer positivamente los puntos de vista de ambas interpretaciones, esto es, destacando sus principales categorías y lógicas argumentativas, y señalando algunos de los principales resultados sustantivos alcanzados. Considero que aunque se ha dado reconocer matices y diferencias al interior de cada una de ellas, sus diversas expresiones podrían sintetizarse en dos presupuestos básicos, el que constituye, el que construye, el que que construye, se construye perdón, desde la reivindicación del papel civilizador del ejército y el que lo hace desde la denuncia de la represión que éste provocó sobre las sociedades indígenas en el contexto de la denominada campaña del desierto. Y esto es lo que importa para quienes hacemos historia del siglo XX y XXI. Desde estos presupuestos, ambas interpretaciones proyectan hacia, hacia el futuro su comprensión sobre el tema. En la interpretación del papel civilizatorio del ejército en la campaña del desierto, la invocación de la necesidad histórica suele conllevar, se quiera o no, se explicite o no, una reivindicación del accionar militar sobre las sociedades indígenas, tanto sobre los guerreros u hombres en pie de guerra, como sobre la chusma, es decir, sobre las mujeres, niños y ancianos. Entre 1878 y 1885, esas sociedades indígenas que vivían con autonomía, pero en modo alguno aislados, respecto de las sociedades estatales, de las sociedades criollas, perdón, respecto de los poderes estatales de las sociedades criollas, fueron militarmente vencidas. Y cuando ese objetivo fue alcanzado, los que sobrevivieron fueron desplazados o desterrados hacia la ciudad de Buenos Aires y otros centros urbanos, provincias y territorios nacionales, confinados en prisiones, desmembrados a las familias, convertidos en trabajadores asalariados paupérrimos. En algunos casos, aquellos considerados indios amigos accedieron a la posibilidad de vivir en colonias, manteniendo empobrecidas sus tradicionales modalidades de vida comunitaria, como pequeños productores rurales en áreas marginales de la Patagonia. Es por ello, como bien señalan Diego Escolar, Claudia Salamón Tarquini y Julio Besub, el término campaña del desierto es equívoco en varios sentidos. No solo porque el desierto no era un vacío social y cultural, sino porque la campaña no fue una acción militar que confrontara dos ejércitos regulares modernos. Fue más bien un proceso expresivo de lo que estos tres autores denominan como una guerra social, contra un otro considerado como una alteridad social y cultural radical. A su vez, en la interpretación construida sobre la base de la denuncia de lo actuado por el ejército en la campaña del desierto, resulta extemporáneo el recurso de dos conceptos analíticos a veces empleados para comprender aquellos sucesos y sus actores. Se trata de dos conceptos invocados para explicar el exterminio en masa de población en el siglo XX, genocidio y campos de concentración. Pienso que aun cuando sea plausible servirse esos contextos para dar cuenta de la política seguida con el aborigen, retomando la expresión de una investigación de la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército Argentino, publicada por el Círculo Militar en la década de 1970, esto es, para comprender el sometimiento, desplazamiento y o exterminio de esas poblaciones originarias, entiendo que el recurso unilateral esos conceptos omite o soslaya otras dimensiones de la política del Estado argentino que implicaron formas de integración y asimilación subordinadas o subalternas de las poblaciones originarias al proyecto de la Nación Argentina. Unas formas expresivas de aquello que la historiadora Mónica Quijada denominó como el proyecto de ciudadanización del indio bárbaro. Dicho en otros términos, no todo fue exterminio. El papel de las Fuerzas Armadas Argentinas en la, en la ocupación y construcción de imaginarios sobre la Patagonia, el Atlántico Sur y Antártida no puede, entiendo, reducirse a una matriz de interpretación y, a, una, a, una, y a unas lógicas y prácticas unívocas, menos aún proyectar aquellas históricamente desde el siglo XIX hasta el presente. No resulta tarea sencilla entonces sustraerse de esas matrices interpretativas polares, hay quien podría afirmar que no es necesario hacerlo. También esto es académica y políticamente legítimo. Personalmente no creo que pueda accederse a una comprensión histórica situada de las perspectivas y experiencias de los actores sociales implicados en aquellos sucesos, sin antes poner en suspenso analíticamente nuestro punto de vista y las preocupaciones que sustentamos como ciudadanos u otras identidades que inevitablemente nos constituyen como sujetos del presente. Me reconozco en este sentido en una afirmación del colega historiador Julio Besú, que espero no desvirtuar Julio al decirla, cuando sostuvo descreo de los motores de denuncia, me esfuerzo por conocer y comprender lo que sucedió, transmitirlo responsablemente antes que obtener resultados administrables para las luchas sociales y políticas, incluso cuando participo y me solidarizo con ellas. Muchas gracias.